Hola chavales, estamos en Estella Esta mañana hemos tenido la presentación de Conor Ahí en Pamplona, en el castillo de Gorraiz Y aprovechando la coyuntura Como en octubre tengo La Estella Epic Gravel Pues digo, voy a venir a Estella A reconocer el terreno Y nada, aquí estamos Entonces dejamos aquí la almohada móvil Y me voy a dar una vueltecita A ver cómo están los caminos A ver si... Sí, yo me voy a tomar un helado. Este, este tiene mejor plan que yo Venga, David, pásatelo bien. Yo me voy con la Gravel a ver qué territorio tiene esta gente por aquí. Aquí en Estella es donde se celebra todos los años el Gran Premio Miguel Induray. Y en esta edición ganó Alejandro Valverde este año. Y recordé en Instagram mi gran victoria de cuando era juvenil. <ríe> ¿Qué tiempo es aquello? Guapo el sitio, eh. Bueno, me interesaba mucho venir a verlo, a reconocer el recorrido, a ver cómo estaban los caminos. Si había mucha piedra, era más, más grave el carretera o más tipo montaña, un poco más sendas y agujeros, para saber si llevar las ruedas que llevo ahora, que son 27 y medio por 70 por 47, o poner unas ruedas más de carretera de diámetro de 700 y de anchura de 35 38. Al final voy a optar por esta rueda de 27.5 ya que es posible que nos metan algún tipo de sendas y además había ahí algún camino con agujeros, baches y con una rueda de 700 un poco más estrecha siempre es más fácil el, el pinchar o el rajar o algo así entonces voy a ir a lo seguro y no me voy a liar recorrido muy guapo eh, un poco de carretera, un poco de camino, un poco de senda todavía no están los recorridos oficiales de la prueba 2021 pero he de suponer que meterán muchos de los tramos que he estado recorriendo hoy. Así que os emplazo para, bueno, de aquí a septiembre, octubre, a la carrera, que voy a hacer también cuando termine la temporada de mountain bike, empezaré a darle también al gravel, y por supuesto empezamos con la carretera, con la mirada puesta en la quebrantahuesos. Así que después de, del verano, después de agosto, seguiremos a tope de vídeos. Bueno, terminada la ruta, 30 kilómetros para una tarde de, de miércoles, tampoco está mal, oye. Bueno, día 23 de octubre, Tierra Estella Epic Gravel, así que vendremos otra vez aquí a Estella. Mira, mira, mira mi tortuga. Me cago en hacer un vídeo chulo y el que vosotros lo veáis. Bueno, un saludo, gracias a todos, un like, eh, me gusta, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!